La periodontitis o enfermedad periodontal, antiguamente conocida como pirurrea, es una enfermedad de origen infeccioso que afecta principalmente a los tejidos de soporte del diente. Es más prevalente en pacientes adultos y los tejidos que se ven afectados son el hueso y la encía que acompaña al hueso que rodean a los dientes. Los principales síntomas que puede tener el paciente para detectar la aparición de esta enfermedad son el sangrado o cepillado, que es el más evidente de todos. ¿vale? Eh, también puede aparecer eh, espacios negros entre los dientes o triángulos negros, o lo que nosotros denominamos troneras. También aparecen recesiones de las encías, la encía baja hacia abajo y se queda expuesta a la raíz del diente. Y eh, en algunas ocasiones sensibilidad dental, también mal aliento, eh, todos estos son síntomas característicos de la periodontitis. ¿Y cómo se produce esta enfermedad? Pues es una enfermedad que se produce principalmente por una proliferación masiva de todas las bacterias que tenemos presentes en la boca. Eh, es una enfermedad de origen genético, básicamente, y que además de, hay otros factores dependientes del paciente que lo pueden agravar, como puede ser la mala higiene, o el consumo de tabaco. Para el tratamiento de esta enfermedad, en primer lugar, lo que hacemos es la terapia de desinfección básica o el tratamiento de desinfección, lo que se conoce también como la espada y el radicular. y con este tratamiento conseguimos eliminar todas las bacterias y dejar descontaminada eh, toda la cavidad oral. Posteriormente, eh, bueno, en esa cita también damos eh, unas instrucciones de higiene oral al paciente que son fundamentales para la clave del éxito. Posteriormente hacemos una cita de revisión y comprobamos eh, si el paciente mantiene la higiene y cómo se ha descontaminado, qué, cómo se ha desinflamado esa encía y cómo vuelve toda la salud. Eh, hay algunos puntos eh, que pueden precisar de alguna intervención mayor o alguna intervención quirúrgica, entonces en ese caso se derivaría al paciente a cirugía. La enfermedad periodontal siempre va precedida de eh, unos síntomas que puede detectar el paciente. Antes de que exista esta enfermedad periodontal, se da en la cavidad oral eh, la gingivitis. La gingivitis se caracteriza principalmente por, por sangrado, sangrado cepillado. Es un síntoma que puede detectar fácilmente el paciente en casa. Cuando detecte este síntoma, es fundamental que acuda al dentista, porque en este momento mm, estamos a tiempo de actuar. Cuando ya avance la enfermedad y progrese la periodontitis, en ese momento no será reversible. Bien, quiero remarcar que es muy importante eh, el mantenimiento o las higienes eh, profesionales, aquí en la clínica, porque sin estos mantenimientos eh, no funcionaría el tratamiento que hacemos de desinfección. Para ello, además, es fundamental eh, que el paciente tenga higienes constantes en casa, que sea que tenga higiene exquisita y los mantenimientos que hacemos aquí en la clínica fundamentalmente se establecerían cada cuatro o seis meses aproximadamente para tener un seguimiento cercano del paciente y procurar que no descontrole esta estación.